De la responsabilidad de esos conocimientos adquiridos durante 7, 8, 20 años, ¿verdad? De ponerlo al servicio de lo, nosotros, los seres humanos, y de, que tenga, tengamos salud, y eso es lo que está haciendo en este momento. Ah, y contribuyendo para que ¿verdad? esos pacientes mantengan, se mantengan saludables como siempre. Alberto, hay un tema que está en el tapete, y yo creo que en el día de hoy ese tema que usted nos sugirió pues, tratar y compartir con todo el público que nos sigue. Y es el tema de las bebidas adulteradas y las sanciones o el castigo en la legislación dominicana. Que, ok, más de 100 muertos, las autoridades es un revuelo, pero en muy pocas ocasiones he oído hablar sobre el tipo de sanciones que establece la legislación dominicana ante ese crimen que es de adulterar las bebidas. Y observate, Víctor que no estamos hablando de algo sencillo, o sea, aquí pasa una tormenta y mueren 50 y hacemos una alarma. Pues, como que yo siento como que los muertos, hijos de las bebidas adulteradas, se ven como muertos más. Sí. Ciertamente. O sea, tú no ves una alarma por una parte reacción. De Pero no es la primera vez. O sea, no es la primera vez. Porque que en para una esta semana misma Santa, época, Para esta misma época sí, del año pasado, pues sucedió lo mismo. Alberto. Sucedió lo mismo con grandes cantidades de muertos. Sí. Pero como que son muertos como que no le duele a nadie. A veces uno como que se pregunta, señores, pero hay cosas que uno no entiende en un Estado de Derecho, en una sociedad. Entonces retomamos situaciones eh, situaciones que hacen alarma eh, y otras que implican la pérdida de la vida, no de una, no de dos más de docena en este caso de ciento, y tú no ves a un Estado con una preocupación del nivel donde hay 100 fallecidos. Aquí hay muchísimos fenómenos atmosféricos que no han llegado a 20 los muertos y se llama el COE. Pues COE claro, claro no, y se activa, obviamente. Con eso que usted menciona, por ejemplo, la temporada ciclónica, se activa el COE, que es un grupo de instituciones afines que lo componen para prevenir. Entonces... Esta por segunda vez, claro, a esta magnitud que se produce esta situación en la República Dominicana con respecto a las bebidas alcohólicas. El año pasado para esta misma época recuerde que también pasó lo mismo, pero eso no impactó tanto como ahora porque ahí coincidió con la situación del COVID-19 donde estaba en su, en su momento pico. Ahora, ahora no pasa eso. Entonces ¿no? hoy vamos Más a hablar de, de las sanciones. Sí que podría implicar o que implicaría o que en nuestra legislación, pero no podemos hablar de cuáles serán las sanciones que va a recibir el Estado por su inoperancia frente a esta situación. Por, ¿Cuál va a ser la sanción de salud pública? ¿Cuál va a ser la sanción de interior y policía? ¿Cuál va a ser la sanción de industria y comercio? ¿Cuál va a ser la sanción de pro consumidor? No, ellos no tiene sanción. Van 100, van 200, van 300, no hay sanción. Para Ahora el, vi la información de que el Gabinete de Salud va a como hacerse como responsable Después de 100 muertos Entonces, ¿cuál es el temor y cuál es el problema, Víctor? Víctor, nosotros tenemos una legislación penal La hija del Código Penal Dominicano Que data del año 1884 Alberto, antes que usted se introduzca en esa parte Aquí no estamos hablando de que usted En una institución se llevó 10, 15, 20, 100 millones de pesos para su casa no y que no supo eh, administrar Lo que estamos hablando de más de 100 personas, 100 vidas que se perdieron por manos criminales y un grupito que está detrás, que no está detrás problema. que es el que está monitoreando ese Aquí negocio. hay robos de un millón de pesos ¿Eh? que hacen más escándalo que esos 100 muertos. Claro. Cuando tú quieres eh, eh, eh, darle a conocer y cuando tú quieres funirlo ante la opinión pública, cuando tú quieres dañar su imagen, mil veces hacen más escándalo que eso. Hay 100 muertos y nada, lo, es más. Lo correcto es casi... Es más, tú puedes prácticamente decir que aquí se está aquí se juega, en este momento se juega como se hizo en el pasado, con casi tapar esas cosas. Taparla, taparla porque ¿cuál ha sido la reacción del Estado frente a 100 muertos? ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Y cuál ha sido la reacción incluso hasta de, nuestra, de nuestras autoridades de persecución del crimen? Alberto, ¿sabes cuáles ha cuál ha han sido los resultados? Que han clausurado momentáneamente como cinco o seis colmados. Con ya he muerto. No. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación y cuál es el gran problema que nosotros tenemos frente a esa situación y la, lo que contemplan nuestras legislaciones? Básicamente, nos vamos para comenzar a nuestra legislación penal. Nuestra legislación penal, que data del año 1804 y aún mucho más, y tenemos ¿sabes que sí? tanto tiempo tratando de modificar esa legislación penal, sí, ha sido modificada. Entonces, tú apareces, tú encuentras que, que ese tipo de situaciones que se dan lo controla, por un lado, la Ley de Salud Pública. Por otro lado, Industria y Comercio castiga al comerciante que distribuye eh, bebida tal vez sin, sin, o cualquier tipo de alimento, sin tener un criterio claro de su origen. Pero tú tienes una legislación penal que claramente no te castiga las adulteraciones de bebida. Tú te tendrías que ir a un extremo, básicamente contra aquel que la fabrica. Porque ¿qué está sucediendo con, que lo, con lo que consume esa bebida? Prácticamente es un veneno. Entonces tú tienes que irte a la legislación penal que castiga el envenenamiento, que se castiga con 30 años. Pero tú tienes que demostrar a esa persona que hizo esa bebida a los fines de envenenar. Ahora, lo que se le está echando esa bebida no, no es para fortalecer. No es para fortalecer. Es nadie. No es para fortalecer. Entonces no hay que irse muy lejos. Pero observemos algo para que nosotros comprendamos lo que está pasando y entiendan nuestra crítica no es la primera vez en que en nuestro país decenas de personas mueren envenenadas por bebidas falsificadas búscame sanciones de ese primer brote de personas que fallecieron fruto de bebidas envenenadas no, búscame una sola sanción que haya trascendido búscame uno que haya condenado a 30 años o a un cómplice Comerciante que sin tener una Especificación Del oriente de la bebida que está comprando He condenado a 15 o a 20 Como cómplice ¿Dónde está? Entonces, ¿qué pasa? Lo que siempre he criticado Víctor Si tú no sancionas un hecho Tú estás promoviendo que se repita o ¿Sabes qué está pasando? Se está repitiendo un hecho que tú no sancionaste Alberto. ¿Cuántos lo... negocios aquí se han hecho? En flotillas Interior, policía, industria, comercio, ministerio público Buscando esas bebidas ¿Cuánto? Están cerrados cinco, Con 100 muertos Están cerrados 10 Con 100 muertos Son es suficiente Alberto, entonces una pregunta eh, Ante esta situación Ahí están, ya creo que unos ciento, ciento y algo de muertos De va. muertos ¿Ante quién pueden reclamar, por ejemplo, los familiares de las víctimas? Los que han fallecido, ¿qué, qué pueden hacer? Una de nuestras, ¿Cuál debe ser el mira, procedimiento? Una de nuestras debilidades que nosotros tenemos es primero, ahí está el defensor del pueblo. Se está echando una lucha por el defensor del pueblo, llamado a proteger derechos fundamentales. Y que frente a una situación así puede actuar incluso en contra del Estado. Ah, pero tenemos un defensor del pueblo que nunca ha hecho nada. Pero viene otro defensor del pueblo que sin lugar a dudas va a responder a los intereses del partido gobernante. Entonces, un hijo del Estado, de quienes nos gobiernan, va a actuar en contra de quien lo designó. Bien podría, si fuera una persona independiente, actuar en contra de X funcionarios. Por ejemplo, tú tienes que hacer intervenir en cualquier reclamo al Ministerio de Salud Pública. Tú tienes que intervenir en cualquier reclamo al Ministerio de Interior y Policía. Tú tienes que intervenir en cualquier reclamo al Ministerio, hasta el Ministerio Público Reclamable, pero ustedes no están haciendo nada frente a esto que prácticamente es un crimen. A industria y comercio. A pro consumidor que aplaude que cerró dos o tres establecimientos. Hermano, proconsumidor. Su palabra lo dice. Pro Proconsumidor. Usted debe estar atento de lo que se consume en este país y de las consecuencias que implican ese consumo no solamente de precio no solamente de precio consecuencias de salud que son más graves entonces es lamentable Víctor, una legislación penal y sus leyes especiales a los fines de castigar esta, este tipo de situaciones sumamente débiles porque la que prevé el Código Penal dominicano que para el envenenamiento establece 30 años. Yo te puedo decir con honestidad que no es tan fácil tú probarle a un imputado un acto de envenenamiento. La intención de La intención. Claro. Si tú encuentras el fabricante, el fabricante un fabricante que sabe que ese tipo de químico o de ingrediente hace un tiempo que por presente envenenó. Entonces no te me hagas loco. Ahí, no, que, sí, ahí tú, no hay que irse lejos sí, para entender sí, claro. que usted actuó con, con intención. Con el primero, Alberto, con el primero eh, que fallezca, ya hay, eh, es una voz de alarma para que eso S no se sin pueda. Sin lugar hacer. a duda, Víctor, tenemos... Ten es lamentable. Es lamentable que frente a la situación que ha padecido el pueblo dominicano, que ha arropado las bebidas adulteradas, ha arropado el COVID, ha tapado los escándalos del COVID, lo ha tapado. Pero eso tiene que ser, si algún, si eso ha eh, trascendido en cualquier país del mundo, Alberto Vázquez, que usted vea en la prensa que diga, en República Dominicana mueren más de 100 personas, de manera, eso no fue de, de golpe y borrazo, de manera paulatina, por consumo de bebidas, adulterada, eso tiene que ser un escándalo en cualquier parte del escándalo. mundo, sin, en cualquier parte del mundo, más de 100 verdad. muertos por la ingesta de bebida adulterada en un país que somos la capital Entonces tenemos mundo. una legislación en progreso, con más de 10 años discutiéndose en, el, en, en, en, en, en nuestros poderes del Estado diputados y senadores que sí te prevé una situación clara con relación a las bebidas adulteradas es que Alberto, bien que... clara, más sin embargo no podemos tenemos limitaciones para las sanciones frente a las legislaciones que tenemos y, eso, y son de las cosas que deben llevar a nuestros legisladores a quitar lo que tengan que quitar del código, pero aprobarlo Quiten lo que ustedes tengan que quitar, pero aprueben eso. Porque es que entonces sectores, ciudadanos, eh, la delincuencia, se aprovecha de un Alberto, código. Porque si no hay sanciones, pues, pero claro, me dejan las puertas si abiertas. Si no hay sanciones, hay estimulaciones. O esos, o esos esos criminales que comercializan con, con la vida eh, no saben, son tan idiotas no, que no saben que al hacerlo no tienen sanciones. Si pasa lo que está pasando ahora, no, no son tienen que estarse frotándose claro, las manos. Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con las bebidas adulteradas es un elemento más para empujar a nuestras cámaras legislativas a que de una vez, aprueben esa normativa penal dominicana, que ha sido de tanta necesidad. Alberto, entonces y... las razones por las que no hemos llegado a que realmente se apruebe no es más que los intereses que envuelven a cada uno de los, que, de los responsables de que realmente podamos nosotros tener un Víctor, eh, la mayoría de las leyes que no pasan en nuestro Congreso son intereses. Mira, hay un código civil dominicano que tiene años años en el Congreso ah, pero hay sectores empresariales lo estoy identificando que no le conviene porque hay sectores empresariales que un proceso le dura 10 años y no le importa, pero no lo mismo tú una situación analítica que se defina en 6 meses, que se defina en 10 años en 10 años todo el mundo se cansa entonces esas luchas de intereses que arropan nuestros legisladores y tú sabes cómo lo arropan. No dejan pasar en sin número de proyectos. Hoy tenemos un tema de idealismo, podríamos decir, una confrontación entre los pro aborto y los que no comparten el aborto. Y esa situación tiene frenada una legislación penal dominicana que en el 99% de los casos te serviría para otras situaciones que se dan a diario. Entonces, no puede ser. Por eso cuando usted dice, deja aparte eso, pero... Pero claro. Pruébelo. Así es. Entonces, yo creo que el gobierno debe poner mayor atención al tema de las bebidas adulteradas y las consecuencias y enfrentarlas con mayor ahínco actuar con mayor responsabilidad y que, que todas las instituciones Alberto que tenemos que de alguna manera estén ligadas a, a trabajar a, para evitar que esta situación se repita que lo hagan sí. y termino recomendando Víctor que el Ministerio Público como tal debiera designar un equipo del Ministerio Público para darle seguimiento específicamente a esos casos y que las decisiones que se asuman de esos casos a quienes han participado en las adulteraciones, a quienes se han hecho cómplices, a, a quienes a sabienda han distribuido bebidas con sospechas de que están falsificadas porque si usted compra una bebida como vaca muerta, es por algo, sí. que se dé a conocer a la población la sanción que ese es el mejor mecanismo para usted detener otras infracciones, o que esa misma infracción se repita. Pero como en el pasado ha sucedido eso mismo y no se ha visto la sociedad, no ha vivido, no ha tenido conocimiento de cuáles han sido las sanciones, pues se repitió ahora otra vez y se repetirá en la Semana Santa próxima, 2022, y se repetirá, en la Semana Santa. Claro, porque no hay nada que lo sancione. Además, recuerde que es un tema que lo tocamos. Aquí hay una amplia comisión que se va a encargar de hacer la, dar la, la, la orientaciones, vamos a decir, eh, con respecto a la reforma policial, que fue un tema que lo tratamos aquí. Así, este tipo de comisión. Digo, lo de comisión como que no suena bien, Alberto, porque aquí todo lo que va a comisión se espuma y se queda en el aire. Por eso yo dije, un equipo. <risa> un equipo, de exactamente. De miembros del Ministerio Público. Exactamente, correcto. Alberto, hermano, pues nada, de verdad que interesantísimo ese tema y ojalá que esta, estos comentarios y estas informaciones pues, puedan servir de mucho en pro de que se pueda evitar que pase otra desgracia no otras sí, porque siguen aumento o sea, sí. hoy y mañana van a seguir porque yo te le preguntaba que a los muchachos que por ejemplo en la zona no teníamos todavía no aportado claro, okay, okay, sí, así es ya lo comentaban los muchachos aquí de esta zona y quién sabe cuántos más podrán eh, seguir eh, cayendo producto de esta irresponsabilidad de este crimen de este grupito de que es un grupito que está detrás manejando esta situación Alberto gracias por estar con nosotros como cada martes el próximo martes nos volveremos a reencontrar con Alberto Vázquez en otro tema, como siempre así, de actualidad. Nosotros vamos a la pausa y regreso venimos con nuestra querida doctora Marika Pérez, quien es neumóloga y estará pues, haciendo esa panorámica de todo lo que ha estado ocurriendo en esta pandemia que es el COVID-19. A la pausa ya regresamos.